Bueno, pues, ¿será que en todas estas 160 conferencias, eh, predicaciones, estudios bíblicos, escuelas sabáticas, no hemos demostrado suficientemente que todo lo estaba acertando? Y hay personas que le buscan eh, los tres pies al gato, sí. continuamente, malinterpretando lecturas suyas, que porque no les da la gana querer ver, no van a ver. Pero que realmente, cuando uno lo estudia de verdad, y no por lo que, lo que dicen unas las historias de estas, sino... Por sí mismo a fondo se da cuenta de que no estaba tomando el pelo a nadie, sino que verdaderamente era una profeta de Dios con una claridad rotunda. Pero bien, cada uno seguirá pensando lo que le dé la gana, obviamente. Que además, eh, nos viene a explicar, nos viene a enseñar que tenemos a, hoy en día un reflejo de lo que fueron los árboles entonces. Es como si fuera, bueno, antes tenía nivel 10, Ahora tengo nivel 3, pero si los comparo entre ellos, re en relativo, la comparación es, es la misma. Y tenemos árboles adaptados a otras condiciones, más pequeños, con anillos de crecimiento y tal y cual, pero que su calidad nos denota que el ciprés sigue siendo el, el árbol adecuado para hacer un, una nave que resista. Es alucinante. Y esa mujer lo puso en una frase y hoy necesitamos conferencias de tres horas para demostrar que, que eso es así y ella Dios se lo dijo y punto ¿Ves? este es nuestro ciprés ciprés mediterráneo eso sí este es un ciprés que me, que me trajo un compañero que le tengo agobiado con los cipreses cada vez que corta un ciprés me trae una muestra son los anillos una madera clarita este es el rosco de ciprés que me dejó el compañero que lo... veis la zona más oscura que se puede incluso discernir un poquito en la parte central, esto es como más oscuro, sería más dura, amenizada ¿eh? la zona más clara sería la de albura, de crecimiento de, de, de, de subida y bajada del de producto del árbol ¿eh? más, menos densa, ¿vale? menos dura y el ciprés tiene una característica, es que justo debajo de la, de la corteza fina que tiene es donde está casi toda la resina y es enganchosa, pero enganchosa al máximo, y un olor brutal y penetrante que si alguien es capaz de tener un trozo de rosco de ciprés, lo pone al sol empezará a salir resina y solo que lo huelas un poco, te abre todos los pulmones, o sea, es, es brutal entonces el mismo ciprés pero en paralelo a las fibras hay aplicaciones terapéuticas, ¿no? de esto también, las veremos todas ahora Entonces, aparte de las características mecánicas que tiene el ciprés, durabilidad natural e impregnabilidad, la madera está considerada como imputrescible e inatacable por los insectos y por los hongos. Una vez cortada. ¿eh? Estamos hablando. O sea que no se pudre. No se pudre. Como ejemplo de durabilidad, pero fíjate, esto es un libro de técnico, por favor, ¿eh? Recordad que es un libro técnico, como habéis visto, aburridísimo, numeritos y tal. Ejemplo de durabilidad de esta madera que suele, se suele citar la puerta de Constantinopla. No hay ninguna otra madera que tú veas cosas de este tipo. Colocada en tiempos de Constantino el Grande, que se hallaba en perfectas condiciones de uso, mil cien años después. Estamos hablando de madera muerta, ¿eh? Una vez cortada, ¿de acuerdo? Impresionante. Al aire, ¿eh? Esto es ahí. Al aire. Esta es la puerta principal de la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Alma de Ciprés y recubierta de bronce. ¿Bronce bruñido? No sé. Se habla de una antigüedad de 1.200 años y dices, ¿a quién están copiando estos? Vamos a ver a quién copiaban. En referencia a la construcción del templo de Salomón dice, "Pero las dos puertas eran de madera de ciprés. Las dos hojas de una puerta giraban y las otras dos hojas de otra puerta giraban también." ¿No habrá una cierta imitación quizás? No. Primera de Reyes 6:34. Muy bien, y ahora seguimos con este libro que a mí me encanta, me lo voy a enmarcar. Bueno, quizás eh, convendría recordar ahora cuando presentamos en esa anterior conferencia como el templo de Salomón, de hecho, es la forma también que, que en la que el Vaticano se quiso estructurar, ¿no? Y las puertas, por tanto, sería una vez más claro, claro, claro, lo mismo. Claro, claro, claro, ¿por qué no? Una copia. Una copia Esto, tened en cuenta, esta conferencia la preparé, estas diapositivas las he preparado hace quizás un año. No sabíamos nada del tema de Salomón, los templos, los cuer el cuerpo, ni idea. O sea que esto que estamos viendo ahora es una coincidencia <risa> posterior. ¿Eh? Parece hecho queriendo, pero no ha sido hecho queriendo. Ahora toca ahora. Dios ha dicho que ahora toca. Muy bien. Aplicaciones de la madera de Ciprés. Carpintería exterior, carpintería interior, chapas para recubrimientos decorativos, aspecto rústico, tornería, taracería, escultura, chapas para la fabricación de guitarras y construcción naval. Y ahora vais a ver otro texto que dices, ¿esto que hace aquí, en este libro? Actualmente se utiliza en plan ornamental, como setos y como barreras cortamientos. Fue la madera de conífera más utilizada en la antigüedad. Abundan las referencias sobre su utilización en la construcción del arca de Noé. En el templo de Salomón, junto a la de Cedro, y en la construcción de arcas funerarias por los egipcios. ¿Qué simbología le daban a Cipres los egipcios? Lo veremos también. Los romanos y los griegos... Grababan sus documentos y sus leyes en tablas de ciprés como signo de permanencia. Porque no se pudría ni se degradaba. Como navales en la roca. Todos los pueblos mediterráneos la utilizaron para construcción naval. La flota de Leófrates de Alejandro Magno, empleó ciprés de Chipre y de Fenicia... Los turcos utilizaron esta madera en plan masivo para construir y renovar sus naves. Dijeron, trae para acá, esto es genial para flotar. Esto es genial para luchar, resistente a los golpes. En una época que no había bombas. En los abordajes, cuando había impacto de una, una nave con otra. De piedras, choques. Todo. Ya no. no. Debido a su gran durabilidad natural ya que bajo el agua, fijaros, bajo el agua, su duración es prácticamente ilimitada. Ojalá haya aquí debajo del arca un pedazo de acuífero. <risa> ilimitada. Se utiliza en construcción naval, pilotaje y como soportes de vides. Vides son viñas. ¿no? Antiguamente la resina de ciprés se quemaba en bebeteros y su aceite tenía usos terapéuticos. Eso lo veremos ahora también. Vamos a hacer una pequeña pausa para cambiar el CD y seguimos. No se vayan todavía, ahora Muy bien, pues aquí tenéis un ejemplo de lo que sería un barco griego, de la flota de Alejandro Magno. ¿Eh? Y tenéis la disposición del barco, como es un barco. ¿Eh? Fijaros en esos extremos del barco, muy interesantes. El otro y los romanos también lo llevaban. Es muy interesante, bueno. Pues ahí lo tenéis, la flota de elefantes. Y aquí vemos otra vez la comparativa, pero desde el punto de vista de degradación por agentes bióticos. sea, pudrición, termitas, carcomas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Si ponemos otra vez todos los árboles, vais a ver una serie de descripciones. Poco durable, sensible, resistente, muy resistente, pero que no es de ciprés imputrescible. Eso, es, eso está escrito técnicamente, o sea, no hay otra madera, comparándola, que ponga imputrescible. Pone muy resistente, durable, resistente, o sea que estaríamos en el, en el top de lo imputrescible. Hongos cromógenos que son superficiales, tengo cortes de madera como ese de pino en la misma zona donde tengo ese ciprés y el corte de pino ya tiene una coloración verdosa el cromógeno se mete bueno azulado, le llaman azulado se mete en la albura y lo, lo tiñe de azul el ciprés no y lleva al mismo tiempo ahí colgados ¿Eh? hongos cromógenos sensible ciprés mediterráneo inatacable fíjate que también en el tema eh, por ejemplo, carcoma grande, que es carcoma gigante, pino, abeto son sensibles, cedro resistente, secuello resistente, ciprés mediterráneo inatacable, le sube el rango. Es que le da un énfasis todo el rato. Es que yo estoy flipando porque conozco ese libro. Es un libro técnico, pero el énfasis que le da constantemente al ciprés es brutal. Carcoma pequeña, sensible, resistente, inatacable, termitas, sensible, sensible, resistente, inatacable, igual que la secuella, aquí, curiosamente. Humedad, resiste bien, ahí no tengo dato. Observaciones, especiales de cada uno, el Cedro del Líbano, el olor aleja a los insectos, muy interesante. Secuella, poco inflamable y resistente al fuego. Y el ciprés mediterráneo, bajo el agua, durabilidad ilimitada, como hemos visto antes. Y viendo esto, vamos a ver esta, este artículo. Bosque sumergido de Traful. Bosque sumergido. Las aguas cristalinas del lago Traful esconden un secreto. Un bosque de cipreses sumergido a más de 30 metros de profundidad. Desde hace más de medio siglo, el bosque acuático de Traful se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la Patagonia y en uno de los paisajes más buscados y reclamados por los fotógrafos de naturaleza, por los cazadores de paisajes mágicos y por los amantes del submarinismo. Aquí explica pues, que hay diferentes bosques, bosques acuáticos, como las algas del Atlántico, de 80 metros de altura, brutales, pero nunca un bosque. ¡Vivo, eh! No son maderas que están ahí, no, no, bosque vivo. Aquí tienes un ejemplo de las alas del Atlántico, ¿no? ¿Cómo se forma este bosque? La flora que encontramos en los, en los alrededores del lago, en sus montañas, en sus laderas, en la, es la típica de un paraje andino patagónico. Se conforma de ciprés, que en este caso es Austrocedrus, haya antártica, eh, roble blanco, etc. El culpado de algunos cipreses cambiaron la superficie por el fondo del lago fue el terremoto que sacudió fuertemente la zona en el año 1960. Como consecuencia del seísmo se produjo el desmoronamiento de una ladera llena de cipreses que se sumergieron en el lago. Aunque resulta extraño, estos, estos árboles echaron raíces. Y a día de hoy todavía sobreviven más de 60 ejemplares que han cambiado la montaña por la vida submarina. Fijaros la magia